Nos Vamos así en un vuelo directo hasta Buenos Aires no te porque lo puedo creer. sí, estamos sí. en comunicación con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Eduardo Pierce. Edu, bienvenido, Edu. ¿cómo estás? Eva, gracias por la presentación, Carlos. Buen día a ambos, a todo el equipo de trabajo. Quiero contarles que hoy se respira aquí en Buenos Aires tenemos 25 grados de temperatura, a diferencia de otros, una máxima que va a estar en los 30, 32, pero no está tan fuerte el sol, tenemos el cielo cubierto, con posibilidades de lluvias, así que bueno, muy esperadas. Y en cuanto al clima político, sindical, social y judicial, calientes como siempre. Por un lado contarles que no fue a declararse, pospuso otra vez, la declaración del de líder de la banda de los copitos, indicados como autores intelectuales del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Recordamos la vicepresidenta esta semana también recusó a Capuchetti en la fuerza que investiga el atentado por sus conexiones, sus vínculos con el gobierno porteño, que aparentemente le pagaría un salario como asesora. Esto está ahora en la justicia. La noticia es que se volvió a posponer la declaración. ...del líder de la banda de los copitos... ...el otro dato importante en materia judicial... ...tiene que ver con política... ...además, fuego amigo... ...Capitalich, así le llaman, ¿no? ...cuando hay una interna fuerte... ...dentro de la interna que ya se vive... ...dentro del gobierno... ...entre los albertistas, los kirchneristas... ...ya acá por ahora... ...Capitalich echó más leña al fuego... ...el gobernador del Chaco... ...dijo que muchos de los que hoy están en el gobierno... ...son responsables de esa Corte Suprema de Justicia... ...que se quiere hacer de nuevo, es decir... Nombró a Zamora, el gobernador también de Santiago del Estero, nombró a gente de La Rioja. Dice que muchos de los que están en el poder votaron en la actual corte, votaron para que estén los actuales eh, eh, magistrados en el máximo tribunal. Es que recordamos que está hoy en día en tela de juicio porque el gobierno aduce y con pruebas que son conviventes con la oposición, por ese motivo es que piden la institución tanto del actual pre presidente como desmembrar al máximo tribunal de justicia, tema que va a ser tratado en el Congreso. Ayer hubo una reunión, se reunió la mesa nacional de Juntos virtualmente para elaborar estrategia. ¿Qué dijeron? Bueno, que van a ir al Congreso convocado por el gobierno y por el oficialismo a debatir. Pero escuchen este dato que no es menor. Primero que van a votar en contra, no que no están de acuerdo con que se diluya a la Corte Suprema. Pero fíjate lo que dice la oposición en este caso. Vamos a ir, pero mientras este tema esté en el tapete no vamos a tratar ningún tema. Esto es terrible porque sí. lo haya dicho el oficialismo o lo haya dicho la oposición, es preocupante contar con legisladores que no están preocupados por otros temas del pueblo. Lo de la Corte es importantísimo, pero no tiene por qué dejar de tratarse los otros temas. El año pasado terminamos 2022 con la ley de alquileres sin tratar, con la ley de humedades sin tratar, con la ley previsional sin tratar. Digo con cientos de casos. Entonces que un oficialista o un opositor diga esto es preocupante y más preocupante porque hay números. Carlos Eva, mm. el año pasado los legisladores que ninguno gana menos de 600 mil pesos y, y los que pueden ganar más incluso hasta un millón fueron 17 veces en el Senado, 15 veces en diputados. Acá hablo de oficialistas y opositores dato menor, porque cualquier persona que está escuchando la radio ahora tiene que elaborar el día viernes, una, una sábado, un domingo, ocho horas, cumplir, feriado, etcétera. Ellos fueron 17 veces y 15 veces en el año. Es preocupante que ya estén adelantando, que no van a tratar ni van a apoyar ningún otro tema. Y no quería irme por las ramas, hay dos temas interesantísimos. Por un lado la cumbre de la CEDAT, confirmada la presencia de Lula, pese a la situación de Brasil, no solamente la cumbre en Buenos Aires, porque Argentina es presidente por por esta Comisión Económica de América y el Caribe, sino que además la bilateral, la que ya había anunciado iba a tener con el propio Alberto Fernández. Y estos temas se van a tratar, eh, porque hay tres países que no están muy bien al margen de lo que pasa en Latinoamérica, pero que tienen situaciones muy similares a lo de Brasil, lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Bolivia. Recordamos, son tres países... Que hoy estar en vilo y que podría tratarse en la CELAC. Y lo preocupante, por eso te decía y les decía a ustedes esto de que ya anuncia la oposición de que no va a debatir nada en el Congreso, eh, hay algo que está pasando en el país y que a veces el caso Baezosa, que es un caso importante, que hoy llama la atención, a veces muchos medios lamentablemente lo transforman en show y no hablan de otras cosas que suceden. El país está en llama y cuando digo en llamas digo de verdad con mm. fuego, 17 provincias con fuego y el 55% con sequía dato que preocupa realmente y me parece interesante contarles que hoy, dos de la tarde, se reúnen el Ministerio de Ambiente para empezar a debatir cómo empezar a trabajar con esto, que ya realmente se ha ido de las manos. Más de la mitad del país sin agua, seco, Carlos. Claro, se habla después del de, de, tema de la organización para combatir el fuego, pero no se le dan los recursos necesarios, no tenemos ni siquiera avión hidrante en la Argentina. ¿Sí? No hay, no hay ni aviones hidrantes, mm. ni hay helicóptero ni hay agua Entonces, claro. es realmente preocupante. Es como cuando... Hay cosas que, que deberían ser política de Estado. Es como sí. cuando los bomberos sacan la pared para vender el pozo porque no pueden pagar la luz. Eso no puede pasar en la Argentina. Si queremos cambiar la historia, el bombero no puede vender el pozo para pagar la luz. Claro, es una locura lo que sucede. Bueno, estaremos atentos con toda la información desde Buenos Aires. Eduardo, fuiste muy claro esto de, lo, de, de los diputados también, ir y no sesionar porque tienen otro pensamiento. Bueno, me parece que es como medio ridículo no hacer eso. Medio ridículo. Chicos, eh, un abrazo y gracias. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, Eva.